El Gobierno de México tiene el compromiso de combatir la hambruna en México tras la pandemia de COVID-19. Ponemos a tu disposición la capacitación de alimentos, a la cual deberás acudir cada tres meses y se te dará suministros de semillas y materiales para la elaboración de un huerto casero. Se te dará apoyo de carnes, aceites y legumbres. De igual forma, se te capacitará para preparar alimentos que cultives. Entra a www.huerto.gov.mx para información de los detalles. Gobierno de México